Por fin vimos el estreno de la selección Colombia dirigida por Carlos Queiroz. El partido que enfrentó a Colombia y Japón se jugó en territorio nipón y terminó con victoria para la tricolor con gol de Falcao a través del cobre de un tiro penal. Hay que decir que Colombia no jugó su mejor partido y que Japón por momento se vio superior, pero al final el resultado nos favoreció. La nómina titular de Colombia tuvo a Camilo Vargas Machado, Davidson Sánchez, Jerry Mina, Eli Belton Palacios, Wilmar Barrios, Lerma, James Rodríguez, Villa, Muriel y Falcao. También vieron minutos Duban Zapata, Mateus Uribe y Luis Díaz. En la celebración del gol, James, Falcao y Mina sostuvieron la camiseta de Juan Fernando Quintero a modo de homenaje. Quinterito fue operado el día de ayer de su rodilla y afortunadamente todo salió bien para el colombiano. Eso fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.